La mañana de este jueves se presentó al Comando Noreste de la Policía Nacional el señor Luis Riva, quien denunció que personas hasta el momento sin identificar cargaron con todas las herramientas de su taller en un hecho registrado en el sector Santa Ana de esta ciudad del Jaya. El taller, el taller de Luis Riva y, y me acabaron con todo, se llevaron todos los hierros, toda la fumidora talado. Eh, bombas, todo los se lo llevaron. ¿Dónde está ubicado el taller? Eh, eso que era en la calle Tomás Castillo número 11. ¿No sospecha específicamente de alguien? Puede ser que sí, pero hasta ahora no puedo decir de qué. El voto, el voto. Si sí, un estimado. ¿Tiene un estimado del costo de las herramientas que le robaron? Las herramientas, llevan más de 200 mil pesos hoy. ¿Le ha robado en otras ocasiones? No, no señor. No había metido ahí. ¿Y qué llamado le hace usted a las autoridades policiales? Yo estoy esperando porque ellos van a ir ahora a la casa, a la calle, van a investigar y ahí vamos a hacer lo que Es la primera vez que le roban. Primera vez que ustedes meten ahí. ¿Cuál es Luis Rivas. Repite el lugar donde fue que le robaron. En la calle Tomás Castillo número 11, barrio Santa Ana. NTN. Arismendi la antigua.